Hola, ¿Qué tal? tal? El día de hoy nos encontramos justo como pueden ver de noche sí. Y pues ya se acerca una fecha que es muy tenebrosa Mario Sí, queremos Pero... hacerle un video tenebroso Más que nada es una leyenda Ajá, muy vieja de aquí de Vallarta Que en el río Cuales pasa una señora, una viejecita Ajá. por la orilla del río Y va gritando y dicen que se aparece alrededor de las 12 a 3 de la mañana Ay, Y pues María. nosotros venimos a verificar a ver si es cierto Como se dice es una leyenda O sea que es una historia que pasa de boca en boca que bien pudo podría Ser hasta mito o sí. ficción, pero cierta parte corre el rumor de que es real, Mario. Pero y esa a, señora pero aparece. vamos a Vamos a comprobarla, un, un ratito aquí caminando por, por el, río? <ríe> el río. Al borde del río, ¿cuál es Que Es donde se encuentra esa dicha señora, Mario. Esa señora, fuera de la leyenda, se cuenta que esa señora arriesgó su vida para salvar a unos niños que estaban jugando justo al borde del río. Llegó una acrecentada muy grande y justo ella fue a salvarlos corriendo, pero ella, pues, falló, Mario. No pudo no. salvar a esos niños. Ella se quedó sobre una roca. Los murieron y ella también Pero dice que su alma quedó aquí En lo que oh, es wow. alrededor del río y por, e, por eso se dice que ella está llorando cuando es Ajá, con exacto. un llanto así tipo llorona? Tipo llorona, exacto Un caso muy reconocido Que es en México exacto. muy tradicional Nomás que se sucedió en otras pero partes Pero fíjate, Pablo, que ya me está dando miedo eh, porque son, fíjate, son como las 12 de una de la mañana sí, aproximadamente sí, sí. Y pues Mario, sí. vamos a explorar un poquito Lo que es alrededor del río es Mario Así que vamos allá sí. Cabrón, Realmente. mucho ruido. fíjate, ah, que cariño, es. ¿y ese puentecito? ¿Para dónde? Fíjate, Paul, que estaba mirando que están cayendo como unos tipo... Oh, gotitas, verdad, sí, sí se apreció en la cámara, Mario, justo sí. cayó a un sí. lado de ella Esa es la señora ¿Hay una señora? Sí, la que va a... Oh, es que no, me... esa señora nos va a venir a asesinar con un cuchillo como en las películas sí. de terror Por eso. Y fíjate, ese ridículo que escuché así como que está cayendo algo, que era algo raro Fíjate que sí me está dando un poco de, como de miedo No, no sé si sean como que los nervios, porque tú andas en busca de algo y como ah, que algo. te llegan los nervios y sientes como que ah, la, la, la presión de esa que... Esa presión de que puede algo. O que alguien te está viendo o algo. O de que te vayan a jalar de aquí, de las grejas. Sí. <risa> Nomás ten cuidado con las arañas, ¿eh? Porque sí Mario araña aquí. Ay, sí, ¿ustedes ven algo? Nos lo pueden dejar en los comentarios. Sí, ustedes. Y sí. <risa> la cámara puede capturar un poquito. Pues más sombras, Mario. Cosas que no veamos. Sí. Trataremos de quedarnos un poquito para mirar si se pues logra ver esa señora tan famosa. Pues no creo que se vaya a aparecer. Ser aquí tampoco. No sé. También comentarte que dice la historia que esa señora no siempre se le aparece a las personas tranquilas, alegres, sino que se les aparece a las personas malas, a las personas que vienen con malas intenciones. Oh, okay. Justo okay. como la historia Entonces, lo dice. Nosotros no venimos con malas intenciones <risa> Exacto. No nos va a aparecer. Solamente venimos con ganas de verla. <risa> nos bajará las patas. No, hombre. Siento que nos vienen siguiendo, Paul Ay, Son los no me árboles asiste. que se mueven Ay, no, Es no, que está muy oscuro, Mario no me De hecho, no se ven ni los árboles No, pero, pero... que a veces se ve como que Así algo se mueve allá, no sé, Ajá, en, sí serio? Se... ¿En sí serio se ve como no, que No es como que se mueve. cotorreo, pero sí veo que se mueve Pero igual, son mis nervios Mira, ahorita se escuchan nomás los malos grillos hoy la verdad es que conocemos dónde han sucedido los acontecimientos, pero dicen que anda por todo el río. Ajá, por todo el río, ¿cuál? Es? Pero Mario, es una loca. Recuerda que Vallarta hace tiempo solamente era esta parte, no era tan grande. Pues sí. Por sí. eso posiblemente en esta zona es donde de verdad haya sucedido el acontecimiento y donde de verdad se aparezca. Nomás que ten cuidado, no te va a empujar la sombra o el espectro <ríe> para allá. No la contamos si nos tumba aquí un alma o una persona sí. viva. Sí. Y llevamos unos minutos aquí. Cuando está completamente oscuro. Si no está grabando como sí, que llega el okay. alma más fuerte Pero si sí escuché algo ahorita Pero no sé si sean mis nervios, en serio Pero cuando apagaste la cámara un poquito y boom, se escuchó Ajá. Y ya aprendiste y ¡pum! se fue Lo único que sí, está fresco Mario No sé si sea por la corriente del río O por los nervios que ya tenemos aquí ¿Ustedes creen en los fantasmas o no creen en los fantasmas? Ahí en los comentarios escriban Y si han visto algo, cuéntenlo Porque yo la verdad nunca he escuchado nada Pero nada, digo, sí creo Pero hasta no ver, creé pero, pero, pero no quiero ver pero no quiero ver porque, ya, sí me da miedo Como lo de los duendes sí, Yo a veces no creo que si, si existan los duendes fíjate Mario Que también aquí cerca de los ríos Se corre el rumor que en todo Puerto Vallarta exacto. Hay muchísimos Ay, duendes También una historia Mario Que no hay que traer a los niños chiquitos a los bebés okay. al borde del río. porque se los llevan, ah, al, exacto. Se llevan el alma, no uh -huh. sé qué tanto pe... pero, no son mitos o leyendas, pero no son sé. Son mitos o a leyendas. A nunca me llevó un duende. <ríe> exacto. Eso creemos, a lo mejor el duende ya creció en ti, Mario. Pero, pero fíjense yo. que eso sí pasa muy de verdad uy. aquí en Vallarta No, bueno, es un perro. Ay, Que te se me puso la pinchinita, no sé por qué. Como pueden ver ahí está el río. Venimos explorando, ahí hay un pozo. Ay, uy. No sé qué sea ese pozo. Y, ¿y la... se nos sale hit, no voy a salir la del aro. ahí no la, manches Si ¿Sí cruzaría No, está muy chiquito Ah, la que está del otro lado No, sí. wey, no. No, bien Al rato no. te va a salir alguien ahí Sí, todo. no, no No te vas a quedar al río, nomás No Óndale, oh, güey no. no. Mira, Paul Aquí dejo la escoba a la bruja, güey Exacto, No, Mario. es trapeador Es que la bruja del mar, Mario Hagan eh. no. de cuenta que esa flota en el no, mar No, es que a esta bruja no le gustaba la escoba Le gustaban los trapeadores, mira Tenía que ser diferente, Mario sí. Estamos en 2022 A ver si se nos aparece esa tal mujer Otra parte que es muy importante Que esa mujer viste de negro No es la típica Exacto. mujer que viste de blanco Sí, como, como la, la llorona, llorona. Sí, Yo tengo un vecino que me contaba de esa historia de Hace mucho tiempo Pues yo estaba chiquillo Tenía unos 10 años más o menos Y si sí me la contaba Que se escuchaban Así como que si alguien está llorando la oh, ¿Qué? ¿Qué será esta llave? La no, llave no, no, no, del no, no, no, ahí déjala. Ay, güey. Una llave. O no, sea, alguien que quitaba aquí. Mira Mario, se si miran manchas como de sangre. No, no es sangre, eso como <risa> como no, no, bueno. Es cemento, pero... Esperemos no sea sangre. Esta historia, esta leyenda pues ha sido parte, como ya había mencionado Mario, de muchos años de vallartenses. Sí. No es tan conocida, pero no, no, sí muchas pero, personas mayores. Pero muchas, de personas, de mayor muchas personas mayores ya, Ajá, ya, por, ya no de los primeros que estuvieron en Vallarta, a mí me la contaban y pues yo nunca creía, pero la verdad, yo como vivimos a la orilla del río, y yo eso de las 3 de la mañana, pues sí escuchaba demasiado perro ladrar, así como cuando ven a alguien. Ajá. E incluso también decían la leyenda de, de una persona que pasaba en caballo. Ah, cierto. Pero de esa sí no la conozco muy bien, pero sí la, de el... la decían. No, esa historia era muy conocida, Mario. Fíjate que a mí hace como 10 años también la conocía, pero se me borró de la cabeza. Sí, no, no era me muy la popular. Contaban, y era de aquí de Vallarta también. Y pasaba por la orilla del río. Fíjate, Mario, ¿a quién va a ir? ¿A qué lado? No sé. Va a ser mire. un güey. ¿Qué será, güey? Fíjate, Mario. No. Esto se merece un like porque nos estamos sacrificando a que si no vemos un alma, de todos modos nos navajeen sí. y terminemos nosotros siendo la leyenda aquí en el río todo muerto. Estamos hey, exponiendo a, eh, a que nos hayan navajado, nos nos no, no no roben. Aquí en... No sé cómo le hacen las personas que van a acampar a los bosques al lado de un río. Yo pienso que sí si ven muchas cosas, nomás que no la sí, dicen. claro. O oh, ruido, no sé, igual hasta leones al lado de ellos. Uh -huh. Vamos, vamos, hay que seguirle. ¿Qué pasó, Mario? No pudiste grabar, güey. No, ma... Se anda cayendo este güey. Se deslavó. Se va a deslavar. No, no te voy a soltar, Válame. güey. Aléjate de la orilla, por favor. Válame. Hay malas intenciones en ti, eh. Esto, como pueden ver, está bien blandito. Pues Mario se paró ahí y yo no sé por qué te pasa ahí, Mario. Me jalaron la pata, güey. Eso fue lo que pasó. Sí, me, jalaron me jalaron la, la pata. pata. No pasó nada, güey. Nada está temblando del miedo. Mira, agárrate de aquí, Mario, y ya no te caes. Ya no, entonces no te caes. ¿Cómo no? Pero te agarré el brazo porque si primero la vas a grabar, te caías y ahí acababa la historia. Pues lo único que vimos en realidad fue tu caída de ahorita del eh, último. Eso sí fue de neta. Eso sí fue de neta. Ah. Esperemos que les haya gustado el video. Y por favor, compartan, dejen su like y suscríbanse, Mario. Sí, y también vayan, vayan a seguirnos Facebook, a Facebook. A Facebook like. Y Mario, a Instagram también. Así que nos vemos hasta el siguiente video. Esperemos que les haya gustado. Give me